Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les traigo este video enfocado exclusivamente para los usuarios de la mítica consola de Sony. Así es, me refiero a la PlayStation 2. La PlayStation 2 tiene una aplicación muy interesante que se llama OPL. Esta aplicación fue desarrollada para todos aquellos usuarios que tienen desbloqueada la consola, ya sea por software o a través de un chip. El OPL Da la oportunidad de poder cargar los juegos a través de una memoria USB o de un disco duro externo, pero también da la opción que viene siendo cargar los juegos a través de la red de nuestro hogar. Para mí la opción más interesante viene siendo la de utilizar, cargar los juegos por red pero a través de la Wi-Fi. Para muchos la mejor opción siempre será la de usar un disco duro, pero... Esto es así siempre y cuando se cuente con la versión FAT de la PlayStation 2. Como todos sabemos, la gran mayoría tiene la versión Slim, entonces, esta para mí es la opción más interesante para todos aquellos usuarios. Les voy a explicar cómo funciona. Primero que nada, tenemos que tener una carpeta creada. En dicha carpeta, vamos a copiar todos los juegos que queramos cargar desde nuestra consola y. Vamos a compartir también esta carpeta a través de la red. Yo no voy a explicar cómo se hace esto ya que existen varios tutoriales muy detallados en YouTube donde explican este proceso. Pero yo ya tengo esta parte ya, así que vamos a avanzar al siguiente paso. Vamos a apretar la tecla inicio más R, vamos a escribir CMD, vamos a dar Enter. Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual vamos a escribir ipconfig. Damos Enter y nos despliega en pantalla la siguiente información. Nosotros nos vamos a quedar con esto de aquí abajo que dice dirección IPv4. Y también esto que dice puerta de enlace predeterminada. Ahora vamos a minimizar. Vamos a ir a Inicio. Vamos a escribir Panel. Vamos a dar Enter en Panel de Control. Vamos a ir a Redes de Internet. A Centro de Recursos perdón, centros de redes y recursos compartidos, vamos a ir a cambiar configuración del adaptador y nos aparecen nuestros dos adaptadores, como ustedes pueden ver yo aquí no tengo ingresada ninguna IP, ya que no voy a utilizar esta opción pero para los que quieren conectarse con un cable directamente a la consola tienen que hacer exactamente lo mismo, solo que colocando sus datos en esta parte entonces cerramos todo y nos vamos a donde dice Wi-Fi, propiedades, esta parte de aquí donde dice habilitar el protocolo de internet versión 4, damos en propiedades y como pueden ver nos aparece, normalmente nos aparece así, yo ya lo tenía configurado de antes así que voy a hacerlo de cero, entonces selecciono aquí, ingreso a la dirección IP, Ustedes pueden ver es la misma información que aparece acá. Y en donde dice puerta de enlace vamos a ingresar lo mismo. Donde dice máscara de subred simplemente vamos a hacer clic y apareció automáticamente. Importante todo aquí abajo, vamos a ingresar un DNS. Yo voy a utilizar la opción del DNS de Google que es 888. Ustedes pueden escoger cualquier DNS, lo importante es poner un DNS porque de lo contrario van a quedar sin acceso a internet. Vamos a aceptar, encerrar y con eso ya estaríamos listos para pasar al siguiente paso que es configurar todo en nuestra consola. Entonces vamos a la consola. Ahora estando en la consola vamos a cargar el Open Loader. Esto tampoco lo voy a explicar cómo tienen que hacer para poder instalar el Open Loader, yo asumo que ya lo tienen instalado. Como ven, está cargando. Se demora un poco más de lo normal porque no, eh, no debería encontrar nada. Como ven, nos arroja un error. Es justamente porque no está configurado lo que viene siendo la IP. Ahora vamos a retroceder y vamos a ir directamente a la opción de configuración. Apretamos Start para poder acceder al menú. Ahora nos vamos donde dice Network Setting. En Network Setting bajamos a Address Type y vamos a cambiar a la opción IP. Como ven, ya tenía la configuración de antes. Esto se debe a que estoy utilizando la opción de Red desde mucho antes, pero vamos a ingresar ahora esta IP, exactamente, la vamos a cambiar y vamos a colocar la IP que dejamos configurada en nuestro PC, ahora vamos a apretar en Reconnect y esperamos a que cargue los juegos, como ven ya cargó los juegos, vamos a ir al game list con el círculo y ahí estarían los juegos amigos. Como pueden ver funciona perfectamente. Todo eso está cargado a través de lo que viene siendo la Wi-Fi. O sea, la consola la conecté al router, pero me conecté al router desde el PC a través de la Wi-Fi. Vamos a cargar un juego para que puedan ver cómo funciona todo. Lo importante amigos es que si pueden utilicen la opción de 5 GHz en la Wi-Fi. También funciona con la de 2.4, pero... Para tener una señal óptima es mejor utilizar la de 5 GHz, ¿vieron? Ya apareció el logo, y esperamos unos segundos a que cargue completamente el juego. Se está demorando un poco, pero está cargando. Y como ven, funcionó amigos, ahí estaría el juego cargado y listo para jugar. Empieza los videos y con eso ya estaríamos listos amigos. Como yo les decía, la mejor opción de todas viene siendo la de utilizar un disco duro interno. Pero lamentablemente solamente las PlayStation 2 FAT son las que nos permiten aquella opción. Al menos claro que modifiquemos nuestra consola. Ahora, la opción por pendrive es una muy buena opción. Pero... Muchas veces da el problema clásico que viene siendo lo de la fragmentación. Sobre todo se, se ve mucho esto en los discos duros externos. En cambio, cuando utilizamos la opción que viene siendo por red, no tenemos que preocuparnos de eso, ya que todo lo carga directamente a través, de lo, a través del, del, del PC, se puede decir, a través de lo que tenemos almacenado en el PC y como el ancho de banda cierto, de nuestra red en nuestro domicilio viene siendo mayor que lo que permite el puerto USB porque cabe recordar que los puertos USB de la Playstation 2 son puertos USB 1.0 entonces son bastante limitados en cuanto a, a lo que viene siendo la velocidad de transferencia así que eso sería amigos sin más que decir, como ustedes pueden ver, cierto, todo funciona perfectamente y me estaría despidiendo no olviden suscribirse al canal amigos, su apoyo es muy importante. Que tengan una buena tarde, un buen día o unas buenas noches dependiendo del horario en el que vean este video. Hasta luego amigos, bye.